hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos de nuevo a Rincón de Rosy feliz 2020 feliz año a todas las de la comunidad a todas las nuevas suscriptoras que, que les ha gustado el canal que me han seguido que me han inscrito a través de las redes diciéndome que ya se suscribieron al canal bienvenidas sean todas y todos a otra entrega de Rincón de Rosy muchas felicidades a todas y a todos también, que este sea un año de mucha prosperidad y de muchas bendiciones para, para todos. De verdad que sí. Hoy le voy a traer este hermoso, miren, este hermoso juego. Miren qué belleza. Belleza y delicadeza a la misma vez. Miren qué bello. Podemos sorprender a esa amiga o a esos amigos. A, podremos sorprender a cualquiera con este bello juego. De este set de arete con un bico miren es muy bonito. Ustedes pueden trabajar con pueden trabajar con los colores que ustedes deseen, pueden trabajar a, a su gusto. Yo simplemente le voy a mostrar cómo cómo se elabora, cómo se forra, porque eso es prácticamente esto es eh, forrando un simple riboli o un cabuchón, como le dicen en otro parte bueno chicas los materiales que vamos a utilizar van a ser muy poco material porque solamente vamos a utilizar las mozasillas número 15 en el color de su preferencia las 15 utilizaremos mozasilla 15 utilizaremos las mozasillas 11 en tres tonalidades diferentes en tres tonos diferentes si ustedes gustan si es su gusto pueden trabajarlas todas de un solo color yo voy a trabajar con tres tonos diferentes tenemos así silla número 11 aquí tengo el hilo, el slum le he hablado bastante sobre este hilo miren la marca del hilo aquí donde está este hilo es especialmente para bisutería eh, si ustedes gustan también pueden trabajar con el hilo que ustedes de, de su preferencia y con el hilo que a usted le guste trabajar no tiene que ser específicamente este mismo hilo, pueden trabajar con, con, con el hilo que usted se sienta cómodo trabajando entonces utilizaremos un enganche para arete en el laminado preferiblemente yo lo utilizo así con, con estas argollitas aquí. miren chicas aquí yo tengo un riboli, este riboli o oh, cabuchón mire voy a buscar mi tabla de medición pero ya yo me, me sé aproximadamente el diámetro este tiene un diámetro de 23 por 17, 23 milímetros por 17 milímetros, o sea, de su de largo mide 23 y de ancho mide 17. Ese es nuestro ribond en ese tono. Espero que cuando ustedes lo van a trabajar trabajen con el tono de su preferencia. Miren aquí, este es mi medidor. Pasa que se me pierde a veces miren yo lo voy a medir Miren, si ustedes pueden ver y apreciar mide 23 milímetros de largo y de ancho en su ancho mide 17 milímetros chicas se le ha hablado de este medidor lo venden en las tiendas de bisutería lo venden digitales lo venden así eh, plástico también eh, en acrílico si ustedes quieren también pueden utilizar una regla que con una regla lo pueden hacer también entonces para hacer para forrar este cabuchón ya yo, yo tengo aquí mira, para forrar el cabuchón yo tengo aquí 46 mostacillas de las doradas o sea estas tengo 46 mostacillas ya en una yarda de hilo no más una yarda a esto se le va a dar la vuelta. A esto se le da la vuelta y se va a repasar por completo. Se repasa todo y se hace un pequeño nudo. Vamos a repasarlo. Bien, chicas, miren, ya yo lo repasé. Aquí le voy a hacer el nudo. Yo le voy a hacer un nudo. Dos nuditos lo voy a hacer solamente. Que no me quede ni muy apretado ni muy, ni muy, ni muy flojo. Que me quede un poquito apretadito, pero no muy forzado. ¿Por qué? Porque necesito que este esté un, un poquito flojito para poder trabajar. Porque vamos a trabajar a través de las mozasillas. Ahora cortamos el exceso de hilo para avanzar hacia una mozasilla. Bien chicas, yo corté el exceso de hilo y voy a pasarme por una silla, o por tres, o por cuatro, por donde quiera salir la aguja. Miren, vamos a salir a una silla, o a una tres, o a cuatro, cualquiera, por donde, de, por, donde la, por donde el hilo se sienta más cómodo salir, y la aguja también. Salida una una silla. Yo voy a tomar una silla de la número 11, en color dorada, y ven donde sale mi hilo. Mi hilo sale de aquí, ¿Verdad? Entonces yo voy a, voy a dejar esta que está debajo y voy a subirme en la siguiente a lo mi hilo así de esta forma y acomodo mi mozasilla. Siempre le he dicho que tenga un poquito de paciencia cuando comencemos a elaborar un, un, una pieza y que también no disculpen porque trabajamos con las manos. Miren, voy a hacer lo mismo otra vez siempre dejando una mozasilla de por medio. ¿Lo ven? Aquí está. Vamos a ver que esta cámara enfoque un poco. Dejando una mozasilla de por medio, entro en la siguiente y me paso. Y esto lo vamos a hacer. Todo el círculo completo hasta completar. ¿Ven? Miren. Lo voy a hacer de nuevo por última vez porque yo voy a adelantarme para que este vídeo no se les haga tan largo. Ok, acomodo mi mozasilla. Siempre denle unos pequeños toquecitos para que las mozasillas se levanten. ¿Ven? Ahora a esto le vamos a dar la vuelta por completo, es el trabajo repetitivo y nos vamos a quedar aquí. Yo voy a adelantar ahora un poco el paso. Bien chicas, miren, ya he adelantado bastante, solamente me, me cuesta colocar una sola de las nocesillas doradas que hemos puesto de nuestro primer paso. Mira dónde mi, sale mi hilo y mira dónde yo voy a colocarme aquí. Ahí se va a colocar mi silla. ¿Pueden ver? Ahora yo voy a entrarme en la mozasilla que, que tengo de frente. En esta. En esta mozasilla que tengo de frente. Y vamos a trabajar con las mozasillas 11 en color verde-menta. En esta. Y vamos a rellenar todos los espacios en blanco. Todos los espacios de las mozasillas. Vamos a trabajar de mozasilla a mozasilla. Este es uno de los pasos más fáciles, se podría decir. Claro, está, no vamos a apretar ni vamos a alar mucho. Miren ahí donde están. Seguimos colocando las mozasillas y tratando nuestra, nuestra pieza con amor. Y siempre sí, se van a ver mis manos porque esas cosas son pequeñas. Y estamos trabajando con las manos. Chicas, recuerden suscribirse a nuestro canal. Compartan nuestros videos. Un beso muy grande a todas las chicas que se suscriben, que me mandan sus fotos. Recuerden de, de este hilo tratarlo con un poquito de amor porque él tiende a. A enredarse un poco por eso solamente trabajamos con una yarda y recuerden lo que siempre le dice también que trabajen con el hilo de su preferencia entonces yo voy a seguir aquí rellenando todos los espacios en, en todos los espacios y trabajando de mozasilla a mozasilla de mozasilla a mozasilla Bien, chicas, si ustedes pueden ver, a mí me falta solamente colocar tres montacillas, de la de color. Y seguimos rellenando los espacios. Así. Ahora vamos a pasar por la dorada que tengo de frente y la color verde, ¿ven? pasamos la dorada y lo vamos a colocar en, la, en este, en esta, en la color verde y vamos a seguir trabajando con esta, con la de color verde y vamos a pasar, y vamos a trabajar de mozasilla a mozasilla en ese tono, en este color verde vamos a pasar por las mozasillas verdes que hemos puesto anteriormente, ven? Así. Tengo que pegarme mucho a la cámara. Va hacerle bastante zoom para que ustedes puedan entender y puedan eh, trabajar. Miren. ¿Ven? Lo que estoy haciendo. Estoy trabajando con las mozas sillas. Y ellas van a quedar justamente arriba de las doradas. Miren cómo quedan. ¿Ven cómo están quedando las las verdes que estoy poniendo, queda justamente arriba de las doradas. Miren. A esto vamos a continuar haciendo lo mismo. Todos, esos, todos estos pasos se repiten. Todos esos pasos son repetitivos, todos. Y recuerden, no aprieten mucho, no halen mucho, porque tiene que quedar un poquito flojito, no es que va a quedar totalmente flojo, pero sí tiene que quedar un poquito flojo para cuando, miren, cuando hagamos esto para cuando tengamos que colocar nuestros riboli, nuestro riboli se acomode, miren cuando tengamos que co colocar nuestros riboli, nuestro, riboli, nuestro riboli nuestro cabucho nuestro riboli quede perfectamente en el sitio en la parte donde, tienes, donde tiene que ir Bien, chicas, miren, a mí me cuesta solamente poner una sola y voy a entrar, miren, me cuesta poner solamente una y voy a entrar, miren, por la parte de abajo, la musasilla que está abajo, vamos a ver, aquí. voy a entrar por esta que tengo debajo y voy a subir a esta, ven? Y voy a la acomodo mi moza silla para que quede bien sin alar mucho porque es como le dije desde el principio el trabajo tiene que quedar un poquito, poquito para que cuando estemos colocando las otras moza sillas no, no se, la aguja no deje pasar perfectamente bien entonces ahora yo voy a tratar de colocar mi cabuchón o oh, rioli, no es necesariamente que lo ponga ahora porque todavía nos faltan dos vueltas más de mozasillas de mozasillas en color doradas entonces ahora vamos a darle otra vuelta de mozasillas doradas de este color lo pueden ver miren lo pueden ver miren aquí donde está esas las doradas de estas doradas número 11 yo le voy a dar otra vuelta más yo lo hice de dos en tres tonos para que ustedes puedan ver la diferencia y ustedes así pueden tener un guía, una guía para las que no sepan trabajar con forrando un cabuchón. Es un, este es un cabuchón ovalado. Lo pueden hacer con un cabuchón redondo, lo pueden hacer con, con un cabuchón cuadrado. yo estoy haciendo lo mismo siempre le dije las, estas técnicas se repiten porque eh, todos los pasos son el mismo paso se repite a, desde el principio hasta que terminemos bien chicas miren aquí estoy terminando casi de colocar las doradas para entonces colocar el riboli donde va para terminar de darle la última vuelta con estas doradas que están aquí con esas doradas transparentes miren lo que estoy haciendo todo se repite los mismos pasos, son, todos los pasos son repetitivos miren, vamos ponerlo así para que ustedes lo puedan ver estoy en la verde en la verde me voy a pasar en esta verde que está debajo ven ven y subo a la verde que está arriba Hago mi hilo sin apretar, sin apretar, haciendo pequeños movimientos para abrir un poco porque esto es lo que ellos se cierra. Ahora miren lo que les decía de no apretar mucho. Miren cómo el riboli cayó perfectamente bien ahí, sin forzarlo mucho. Miren, sin forzar el trabajo, sin forzar las mozas y sin forzar el hilo. Esta es la parte. Miren, ven, a esta parte aquí vamos a cruzar para este lado, pero más luego. Ahora vamos a seguir trabajando en la parte de atrás para cerrar el riboli. Y toda la parte de atrás se repite nuevamente igual como, como hicimos esta parte. Ahora, aquí está mi riboli o mi cabuzón y yo salí y estoy colocada en una verde yo me voy a pasar ahora a la dorada que tengo de frente voy a alar un poquito, no mucho y sigo acomodando y ahora vamos a trabajar con este color que es un dorado clear, para terminar de cerrar el cabuchón miren chicas yo tengo una ven aquí color dorada ellas son transparentes totalmente en color dorado pero también dan un toque de belleza a cada pieza que elaboremos yo estoy para dorada y voy a entrarme y voy a trabajar de dorada en dorada todo lo voy a repasar con esto así vamos a hacer esto ¿Ven? Es muy fácil, es muy fácil hacer esto. No tiene complicaciones, la única complicación que tiene es que todos los pasos se repiten desde el inicio hasta el final. ¿Pueden ver? Entonces ahora yo voy a col yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí cuando le hemos dado la vuelta por completo con las mozasillas doradas transparentes. Bien chicas, miren, solo me falta colocar eh, esta para terminar de dar la vuelta del dorado del dorado transparente como le comenté miren. y estoy trabajando en las doradas miren aquí donde está sin sí, entrar en malas verdes aquí la aguja apretó un poco pero no importa vamos a darle miren. vamos a hacerlo así para que la aguja me ayude aquí. Sí, también a la profe la ayuda, la aguja también la, le da un poquito de molestia. Miren, entonces aquí, miren, estoy de, estoy en la dorada y como les comenté, vamos a trabajar de dorada en dorada y yo me voy a pasar a la dorada. ¿Ven? Miren. Pueden ver, estoy trabajando con las dos doradas: con la dorada Duracop y con la dorada transparente. A todo esto ahora, miren. Aquí quiero que pongan un poquito de atención. Vamos a poner un poquito de atención aquí. Miren, aquí yo voy a entrar el Rigori. o el cabuchón. Ya esto de por sí se está cerrando solo. Miren, ya el de por sí se está cerrando solo, como ustedes, como ustedes pueden ver y apreciar en, en la toma. O en el vídeo que le estamos haciendo, ven lo que le estoy diciendo que él se cierra solo miren entonces a esto ahora vamos a pasar nuestro hilo por todas las musasillas doradas transparentes que hemos puesto yo lo hago así quizá otra persona me dice, dirá no eso no es así pero cada quien tiene su manera de trabajar diferente entonces yo voy a pasarme el hilo voy a pasar mi hilo por todas las mozas doradas transparentes que yo acabo de poner para que para yo reforzar miren para reforzar mi y ya para que cierre y darle la última vuelta con mozasilla color dorada transparente a esto miren vamos a darle la vuelta por completo estoy dando la vuelta por completo a todo lo que viene siendo las mozasillas doradas que hemos puesto anteriormente y después que le hemos dado la vuelta por completo entonces sí ah, vamos a dar miren chicas aquí ya tiene la vuelta por completo y aquí a ley ahí ya cerró por completo miren ahí acaba de cerrar el escribó le acaba de cerrar ahí mismo si ustedes quieren ahora le vamos a seguir le vamos a dar otra vuelta y vuelven y le pasan el dedo otra vez y si quieren también le pueden para seguir cerrando lo tienen que hacer lo mismo ya cuando le pongan la segunda vuelta de la de esta dorada transparente si quieren cerrarlo por completo pueden utilizar entonces la mozasilla 15 esta pueden utilizar la 15 para cerrarlo para cerrarlo por completo pero yo lo dejo así les sugiero que vean el video por completo porque en, en la terminación del video les voy a dar un pequeño tip para que esto no se pele. Bien chicas, aquí estoy siguiendo dándole la última vuelta ya, como les comentaba. Voy a trabajar con las doradas transparentes y voy a trabajar de dorada transparente en dorada. ¿Ven? Esta es la última vuelta que se le da. Si quieren cerrarlo por completo, como les comenté solamente tienen que darle dos vueltas con mozasilla 15 ¿Ven? Yo estoy trabajando con las doradas miren chicas acabo de voy a poner la última mozasilla color dorada transparente aquí donde, acabo, donde puse la primera para empezar de dar la última vuelta ¿Ven? Ya la última vuelta está dada. Ahora yo lo voy a repasar con el hilo otra vez para asegurarla. Y nos vamos a colocar entonces de este lado. Yo voy a pasar el hilo por todas las mozasillas doradas que acabo de poner. Y a eso se le va a dar la vuelta. Así miren aquí estoy terminando, ya prácticamente de darle la vuelta, recuerden siempre que le demos la vuelta y vamos a pasarnos para el otro lado hacerle un pequeño remate en la parte de atrás aquí. voy a pasarme por esta y ahora yo le voy a hacer un pequeño remate aquí porque aquí para asegurar nuestro trabajo y pasarme ya para la parte de delantera de nuestro rígolo ya trabajamos la parte trasera vamos a buscar el espacio el espacio sin pillarnos sin pincharnos con nuestra aguja hacemos el pequeño remate y ahora vamos a pasar por esa moza silla para que nuestro hilo no se nos vea y hagamos un trabajo muy bonito. de un momento. ¿Qué? Aquí, okay. estaba del lado contrario. Miren, aquí me pasé por la moza silla, paso por esta moza silla, doradas y verde, y me voy a colocar en estas moza sillas que tengo aquí, en estas voy a salir a una de esas que están aquí cualquiera las que están arriba no las que están abajo por favor esas ¿la pueden ver? la que están perdón voy a pasar por una de esas Así. ¿Ven? Está. vamos a trabajar con las que están arriba la pueden ver estas Ahora vamos a trabajar aquí con las mozasillas 15. Bien chicas, recuerden lo que le dije, que vamos a salir por las que están arriba. No vamos a salir por estas, estas son las que están abajo y, es, y arriba de estas es que vamos a colocar las 15. Vamos a trabajar con las mozasillas 15, miren qué pequeñitas son. Son muy pequeñas y vamos a trabajar de mozasilla a mozasilla con la 15 y vamos a darle a esto dos vueltas. Con las mozas 15. Miren. ¿Ven? Esa es la que están debajo. A esa no la vamos a topar y vamos a trabajar con las 15. Vamos a trabajar de 11, pasando por 15, pasando por las 11. Recuerden lo que le hablé de este hilo, que este hilo es un poco. Niñito. ¿Ven cómo queda? Miren. Eso es para darle un poquito de. Si ustedes gustan, lo pueden dejar así. No colocarle las 15, pero a mí me gusta para darle un toquecito de. Que se vea mucho más bonito, más glamoroso. Estoy alando un poco el hilo. Bien, chicas, miren. Seguimos con esto. Recuerden lo que le dije, que eh, tienen que terminar de ver el video por completo. Porque en el video completo, en la última parte, les voy a enseñar un tip. Recuerden, miren. Pasamos la 11. Ahí están las 15. ¿Ven cómo se ven las 15? ¿Ven? Las 15 son tan pequeñitas. Miren ahí donde están. Y a esto vamos a darle esa vuelta por completo hasta llegar aquí miren chicas yo también estoy aquí repasando mis 15. recuerden que por eso porque les dije que no apretaron mucho aquí cuando íbamos a empezar porque aquí teníamos ya cuando terminamos de trabajar todo el riboli por la parte de atrás comenzar a dar la vuelta de las 15 para que el riboli o el cabuchón cierre, en la, cierre un poco la parte de adelante. pero esto le da un toque muy bonito de verdad que sí, a mí me gusta hacer, a siempre hacerlo así, porque le da un toque muy diferente a lo que es la parte del capuchón, del encerrado del cabuchón Estoy tratando de poner lo más que pueda para que ustedes puedan ver y apreciar lo que yo estoy haciendo. Aquí sí tenemos que revestirnos de paciencia porque la aguja a veces no te deja pasar. Y nuestro hilo a veces se puede hacer enredar. Yo sigo aquí con ustedes dándole la vuelta también. Y pasando la aguja. Después de esto vamos a darle otra vuelta. Bien chicas, miren. Ya yo coloqué prácticamente la, la, toda la mosasilla de la primera vuelta. Me cuesta colocar, me falta colocar solamente una sola mozasilla de la 15. Para terminar la primera vuelta. Y voy a entrar por donde inicié. Entro. Y boom, voy a dirigir hacia la 15. Mira. Tengo que entrar por esta musa silla, por la que inicié. Por esta. Sí. ¿Ven? A mi hilo. ¿Ven? Donde cae. Entonces ahora me voy voy a entrar por la primera moza silla número 15 que yo coloqué voy a entrar mi en hilo ahora yo voy a tomar una 15 y voy a trabajar con las 15 de 15 en 15 mira aquí yo tengo una moza silla número 15 y me voy a pasar por esta 15 que está aquí Tengo que acercarme mucho y hacer mucho zoom para que ustedes puedan ver las número 15, de verdad, porque las 15 son tan pequeñitas, muy pequeñitas son. Y a esto ahora yo voy a trabajar de 15 en 15. Bueno, chicas, las dejo, la dejo aquí y nos vemos aquí cuando estemos colocando la última 15. Bien, chicas, miren, yo estoy casi terminando de colocar. Miren lo que le dije de ponerle las 15. Ese, ese toque diferente que le da y esa elegancia que le da terminar. Yo estoy casi terminando de colocar las 15. Estamos casi terminando. Aquí, como pueden ver, me faltaría. A mí. 3, 15 para terminar. Entonces vamos a hablar un poquito. Miren, una sola para terminar. Entonces vamos a hacer esto. Para terminar nuestra 15, vamos a acercar un poco a la cámara porque son bastante pequeñitas, como les comenté. Y para que ustedes puedan ver, voy a terminar donde yo inicié. ¿Ven? Voy a pasar por la 15. ale simplemente. Alén, miren, ella misma se acuestan sola, no hay que pasarle la el hilo, no hay que pasarlo por completo. Ahora, yo me voy a dirigir hacia la parte de atrás. Voy a salir por las 11. Vamos a ver si la aguja me ayuda. Voy a salir por las 11, por las doradas 11. Bien, así. Doradas 11, estoy en la parte de atrás, voy a entrarme, miren, en la parte, en esta parte, en la 11, estoy trabajando en las 11, estoy colocándome, miren, aquí está el y ya terminado, encerrado en su cabuchón, miren, encerrado con las 11 y el cabuchón encerrado y me voy a colocar en esta parte de aquí para hacerle el ganchito para poner, poder, poder poner el areo. Poner el enganche para arete. Okay. Simplemente estoy buscando la forma de poner el enganche. Miren, ahí estoy en la posición correcta para poner el enganche. ¿Lo ven? Aquí. Entonces, yo me voy a quedar aquí. Y voy a tomar cuatro mucasillas de la número 11, color dorado. Ven aquí. Voy a tomar cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque aquí hay una ya. Hay una. Y completaría cinco. Y a esto yo lo voy a hacer esto. Me voy a dirigir por la parte contraria de la mocecilla. Así. Vamos a ver. Que nuestra aguja no ayude a hacer esto. Vamos a irnos por la parte contraria. Sí. y vamos a pasar nuestro hilo y, y nuestras cuatro mozasillas acomodamos se hace una pequeña miren como pueden ver ahí listo lo vieron entonces a esto lo vamos a repasar varias veces a esto vamos a colocarle ya nuestro enganche para arete ok chicas miren aquí vamos a abrir nuestro enganche para el arete lo abrimos Colocamos nuestros, nuestro gancho para el aretito. muy lindo. Este es un set que sirve para, para hacer un regalo maravilloso. De verdad que sí, es muy práctico. Miren, miren qué belleza. Ahora, lo que le estaba comentando, lo que le estaba comentando a ustedes que vean el video por completo, porque yo le tengo un pequeño tip. Miren, esta parte de atrás. Si quieren, como les comenté al principio, se puede cerrar por completo. Pero a veces también la dejamos así. Pero esta parte tiende a pelarse un poco. Si con el tema de la ropa o, o si se cae o se. Siempre tiende a, a, a pelarse. Entonces, lo que vamos a hacer es: miren, aquí está de nuevo la resina chicas, no tiene que ser necesariamente esta marca que yo uso, en el mercado hay muchísimas marcas de resina, si no la encuentran en su tienda de, de bisutería, si no la encuentran en, en, en un país donde ustedes me, me, a veces me escriben que en, en, en Colombia no la venden, pídanla por, por Amazon, pídanla, pero de verdad hay muchas, muchas marcas diferentes que hacen el mismo trabajo que esta. Yo tengo esta porque es viejita, tiene más de dos años conmigo. Y de verdad, señores, miren, esto es una maravilla. Ahora, chicas, yo voy a utilizar la, este, esta resina que tengo aquí y un pincel. Y le voy a poner simplemente una gotita, así, no diluida en el agua, como el tip que yo tengo. Si no, la quiero dejar pura. ¿Para qué? Para que me trabaje con mayor fuerza y lo voy a dejar ahí. una gota una simple gota para reforzar mi trabajo ¡Ay! se botó pero está bien cosa que le pasa a la profesora pero no se preocupen no se preocupen todo está bien miren chicas aquí está ya está cubierto de resina eso simplemente es para reforzar esa parte y que esa parte no se pele, ya saben es el tip este, hasta aquí, eh, yo espero que este, este hermoso se le haya gustado porque me lo han pedido bastante por por nuestras redes sociales, gracias a todas las chicas de los rincones de Rosy, la comunidad chicas sigan suscribiendo, a todas las chicas que ven el vídeo por favor suscríbanse al canal, Suscríbase porque así estarán pendientes de todos los videos que subamos. este Ya estamos de nuevo a la carga. Eh, muy pronto subiremos otro video que le voy a enseñar algo de un, de un hilo que acabo de comprar. Lo acabo de comprar por, por Amazon y le voy a, lo estoy probando para ver qué tal, cómo funciona. Depende cómo me funcione, entonces lo voy a decir a ustedes también para que ustedes puedan adquirirlo. Pues chicas, nos vemos pronto, hasta la entrega En Condes de y no, no se olvide de suscribirse al canal, darle dedito para arriba, si le gustó el video, compartan nuestros videos, en todas las redes me mandan sus fotos, ¿verdad? Mándenme su foto de las creaciones que están haciendo, un beso para todas y feliz año 2020, Bienvenidos sea el 2020. Pues chicas, nos vemos.